Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más de beneficios en para la frontera. La, la formalidad de las empresas. empresas es una tarea. La primera economía primera americana ahora. avanza. La, la proveeduría maquilador sigue siendo el la gran La concentración de legislador. poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No, no es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos.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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos como todos los martes, un martes más, ya ya eh, pues, en la recta final ahora sí del año, más allá de la mitad de, de este 2022, que se nos fue, eh, diría yo que como a, a, la, a la mejor, de una manera muy rápida, pero yo sí sentí que estuvo pesadito este, <ríe> no sé si el calentamiento global y con estos días de calor pues, se me ha hecho más pesado este, este verano. Que, bueno sí además es otra cosa no estuvo recordando julio julio julio julio que ya afortunadamente este se nos fue se, se, se nos fue hacer entonces bueno pues tenemos tenemos ahí ya, ya la situación que, que pues prácticamente el 2020 se nos fue y este ya ya comenzamos agosto que este agosto sí nos va a ayudar esperemos a, a entender de cuánto vamos a terminar eh, este fin de año con, con la inflación, no ese es uno de los puntos, pero bueno no, sin más preámbulo pues damos la bienvenida aquí a Luis Enrique Gutiérrez Casas que, que nos acompaña como todos los martes en, en un martes más de, de solo negocios, ¿cómo estás Luis? Muy buenas tardes bien, muchas gracias, gracias también a ustedes por acompañarnos y escucharnos en este programa. Sí, es que te y fíjate que ahora sí, no solamente estaban como tú dices los memes de julio, sino también tenemos un julio bastante, bastante caluroso, eh, este, a nivel mundial, no, no, no solamente aquí y, y estaba viendo que las noticias eh, pues reportan que en el caso de Estados Unidos una costa inundándose y, y teniendo, o sea, pérdida de vidas precisamente por por problemas de exceso de agua y la otra costa del otro lado teniendo controles exagerados en el caso de California de, de, del agua porque realmente no ha llovido como esperaban que, que lloviera ¿no? y el caso de México pues eh, igual que yo creo que es uno de los puntos importantes que no se han tratado pero eh, este parece que no estamos tomándole en serio la situación del agua en, en México. Claro, eh, yo yo sí creo que esta es una llamada de alerta ya mucho más clara, de hecho las llamadas de alerta las hemos tenido desde hace muchos años y en términos tanto de acción gubernamental incluso de racionalización por parte del sector productivo pero también el para, en términos del consumo eh, racional de pues de nosotros como como sociedad no no no lo hemos eh, no, no ha existido es decir eh, seguimos pensando que en términos generales el planeta Tierra tiene recursos infinitos seguimos pensando que el agua como no sabemos ni de dónde viene ni, na, ni nada. Alguien, para, lo, alguien nada, alguien a abrimos una llave y sale el agua, creemos que, pues que no es hay eterna. ningún tema de, de restricción. Entonces yo creo que esta llamada de alerta es fundamental, sobre todo para que de ya, de ya, y esto tendría que, eh, tendríamos que ver cómo le van a hacer las autoridades, sobre todo locales, a nivel de estado, a nivel de, de ciudad, a nivel municipal, eh qué es lo que se va a hacer para los próximos veranos, porque no no pinta bien esto. De hecho, por ejemplo, el caso extremo que es Nuevo León, eh, estaba escuchando la otra vez una conferencia de prensa en donde se mencionaba que ahí eh, había llovido solo el 10% de lo que se esperaba que lloviese. Y hay que, pues, las o sea, que ni siquiera que, las expectativas están de Entonces, las lluvias son las grande. que alimentan este presas, un, bueno, todo el, el sistema pluvial, luego las presas que luego alimentan. Eh, el consumo ¿sí? el para eh, de agua en, en, en este caso en Monterrey y como llovió el, en solo el 10% y si te has dado cuenta aquí en Choa no ha llovido como otras ocasiones. No, no, claro, de, de hecho eh, llama la atención que a nivel nacional se tenga como foco, pues yo no sé si naranja o rojo, a Monterrey exclusivamente cuando es una situación que primero yo creo que más vulnerable es la Ciudad de México. En, en este sentido, y segundo, pues todo el norte del país, o sea, es algo que debiera llamar sí, la atención. Hay un mapa, eh, si sí hay un mapa que, que <coughs> se sacó donde están todos los puntos de, de abastecimiento y de, no, no vamos, son una cantidad de, muy grande de, de, de puntos de abastecimiento de agua, pero el 60% de ellos tenía una situación de estrés eh, de, hídrico. De, Hídrico Es decir, una situación en donde eh, o eh, ya empezaba a superarse o ya se había superado eh, la capacidad eh, de abastecimiento, es decir, estaba consumiendo más de, la, de lo que podría ser el, eh, eh, pues el llenado mismo de, de, de, de estas fuentes. Entonces, pues ahí está. Eh, lo que sí tenemos que decir es qué se va a hacer y hay que por todas las partes en, en economía hay una hay, hay algo que otra vez mis compañeros este apegados enamorados apasionados por las soluciones del mercado eh, en economía y sobre todo en lo que se llama eh, economía ambiental ¿sí? eh, dicen que el mercado lo puede solucionar que es el que puede solucionar el tema lo que no se dan cuenta es que estamos en una sociedad de consumo en donde ya este estamos consumiendo de hecho más de lo que debemos en términos de recursos naturales y que por más que haya mercado el tema es que estamos consumiendo, no es que entonces los mercados no van a ser suficientes para resolver un problema de estos, claro que no, definitivamente que no. Hay una medida en donde se habla de cuando uh -huh. eh, vamos a decir cuando eh, la Tierra, el planeta Tierra, alcanza el, el máximo de, de vamos a decir eh, de recursos que debiera eh, este haberse eh, vamos a ir provisto durante un año y cada vez se está recortando más es decir los recursos que debiesen haberse explotado extraído consumido en uh -huh. un año cada vez se está cada se está eh, adelantando un mes y en esta ocasión fue el mes de julio donde se alcanzó el máximo de capacidad en donde eh, ya la Tierra no puede, en este caso, volver a reponer, por decir así, renovar ¿sí? eh, estos recursos. Entonces se dice que cada vez más se va a, a adelantar un mes, en este caso, de lo que tiene capacidad la de Tierra, que de lo que se consume en un año para poder reponerlo. Entonces, Entonces ahora ya lo hicimos en este julio. Es decir, en este julio nos consumimos lo que eh, la Tierra, el planeta Tierra, puede... este eh, renovar, reponer en, en el año. O sea que lo demás ya no lo puede reponer. Tan fácilmente. Bueno, y además también a, hay otra cosa, y una cuestión a lo mejor, si quieres ética, con, con la cuestión de valor y precio. ¿no? En este caso, los mercados al final del día funcionan con un precio. Sin embargo, estamos hablando de un recurso que al día de hoy tiene un valor porque no podríamos ponerle un precio a un litro de agua por lo que representa. Bueno, sí se le puede poner un ah, no, precio. Claro, pero en el momento en, en que, que le ponemos el cuando precio. Cuando va más allá de lo que sería el derecho al consumo humano claro. de sobrevivencia mínimo, que es un derecho. Claro, a sí. eso es a lo que voy. En el momento en que le ponemos precio, degradamos eso y solamente va a tener acceso el que pueda pagar. Bueno, pero a lo que me refiero es esto. O sea, es, eh, a veces es difícil entender un, que eh, para poder producir una serie de bienes se requiere muchísima agua, por ejemplo, eh, producir un kilo de carne, un kilo de carne roja, ¿sí? Se requieren okay. miles de litros de agua. Y uno dirá, que, okay, pues que las reses toman mucha agua. No, lo que pasa es que se alimentan de follajes, de cereales y obviamente eso requiere de agua, de, agua, de muchísima agua. Entonces no sabemos nosotros que al consumir un kilo de carne estamos consumiendo también miles de litros de agua. Lo mismo pasa con por ejemplo comer los refrescos embotellados esto las las bebidas de, de refrescos embotellados sin decir marcas pero para un litro un litro lo que es un litro de una botella de refresco se lleva aproximadamente 60 litros de agua producirlo ¿Y, y el margen de que hoy en día a la veces... cerveza que sí sí es, presumimos mucho que tomamos mucha cerveza o que mira que acá que allá que la famosa caguama que lo que sea nos, o sea, es increíble la cantidad de litros de agua que conlleva producir un litro de cerveza. y que por cierto ha escaseado precisamente por esta misma situación bueno, de la entonces en ahí sí el mercado puede tomar decisiones importantes, pero interviniendo la autoridad pública en el sentido de, bueno, cuando se trate de, de la producción de una serie de bienes que luego conlleva mucho, hay que cobrar el agua y bien, y quien quiera esos bienes pues tiene hay que o saber no ni modo de decir que la cerveza sea así como un producto básico no en el... casi en, en México casi eh o sea subes el precio de la tortilla y el de la cerveza y lo que es sí es que eh, la política en torno a lo que debe pasar por algo que se entiende lo que es el derecho humano obviamente en lo que es el consumo básico Ajá. y lo que empieza a ser otro tipo de consumo que sí se tiene que cobrar y bien y el tema es que no lo cobramos bien. Tal vez sea uno de los temas, o sea, porque mucha gente dice, bueno, si entramos en una situación de mercado, eh, eh, lo ven o equiparan como si se privatizara el agua, cuando realmente lo que se busca es realmente pasarle el costo al consumidor de lo que vale llevar el agua hasta tu casa, para que la cuiden. Porque en ese sentido... Sí, pero lo que vale, y es decir, todo eso está bien eh, a costo y sobre todo pensando que es para un consumo básico. Pero ya todo el consumo que va más allá del consumo básico, sí, sí se le tiene que imponer una serie, o ya sea o de impuestos, o en su caso un valor de mercado claro que tiene que ir con la escasez del agua. Eh, uh -huh. Por otra parte, eh, también hay que eh, recordar que en este sentido, bueno, se está hay una puja entre lo que es eh, algunas iniciativas del sector privado por tener las concesiones para precisamente la, explotación. De, de, para la extracción o en su caso para, para de algunas fuentes de abastecimiento de agua y ahora un gobierno y a mí me parece en este caso correcto que está en, que está que va a tomar medidas para impedir que haya un tema de privatización del agua y a mí podrá sentarse otra vez todos los adoradores del mercado y los tótems de los libres mercados y todo y me podrán decir que sí, que está bien que se privatice el agua. No es cierto. Así definitivamente no es cierto. Y hay experiencias claras sí de en Sudamérica donde esto ocurrió y ha sido una increíble catástrofe. No, digo, si, si no se permite que, que se privaticen, por ejemplo, industrias claves para la para la, para un país, pues imagínate un recurso como el agua, ¿no? O sea, eso es algo que sí no debe de, de ser. Lo que yo sí creo es que deberían trasladarse los costos verdaderos al consumidor de una manera que, que pueda el consumidor realmente darse cuenta, primero, lo que vale y segundo, pues evidentemente ahora que es lo que se busca hoy en ah. día el precio que tiene realmente no, no refleja, no refleja la escasez es exactamente, no lo refleja, pero no solo no refleja la escasez, que en términos de mercado tiene que, bueno, vamos a regresar, vamos a un corte rápidamente, Arturo, Arturo buenas tardes ¿Cómo buenas estás? tardes, venga a ti <ríe> <ríe> <Dame>, regresamos regresamos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 Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno, regresamos acá a Solo Negocios y, y bueno, pues le agradecemos de nuevo de nuevo su, su atención estamos ya como todos los martes mi nombre es Manuel García y aquí estamos platicando Luis Enrique Gutiérrez y un servidor precisamente de las restricciones y, y de la escasez y a lo mejor del impacto si quieres no del, sí del lo agua. que teníamos que decir lo que estábamos comentando es eh, que en efecto to, no se refleja en el mercado esta escasez de, de agua eh, pero por otra es decir no se está incorporando lo que decimos técnicamente en economía no se está internalizando eh, al, al costo de producción eh, la escasez de agua que es, y ello conlleva o tiene eh, repercusiones importantes, porque el agua no es un bien cualquiera. Sí sí, sí, sí evidentemente es un bien de sobrevivencia fundamental. Pero por otra parte, eh, no se está eh, cobrando, tampoco está reflejando en el mercado, el, el tema de su ag del agotamiento o en su caso de eh, la pérdida de calidad, de, eh, en este caso de, del agua, para el futuro. ¿Qué significa eso? Ya no solo estamos hablando de escasez actual, es decir, para la demanda actual, sino de que estamos hablando de una escasez incluso eh, ya más clara y segura para el futuro. Esta, estas dos situaciones no se están eh, reflejando en los precios, en los precios eh, eh, de los productos, no nada más de los, en los, de los precios lados. de agua y luego en los costos de, de producción uh -huh. y llama la atención porque... Eh, porque el tratamiento que le estamos dando al agua, como dicen en la prensa, el vital líquido, ya es que para que no repitan palabras, en, y el vital líquido. Sí. Sí. Entonces, es, en este caso, eh, llama la atención que no se le esté dando una política clara, definitiva, y otra vez estemos esperando a reaccionar cuando ya sea demasiado tarde. Y además, eh, de, deja tú que demasiado tarde, en realidad la situación es grave en el sentido que no hay marcha atrás en esta situación, o sea, no hay una manera de decir, bueno, está bien, ya la regamos, pero de aquí en adelante vamos a corregir si no se toman medidas en un tiempo, y bueno, eh, eh, hay, que, hay que decirlo con todas sus palabras, Juárez no es, digamos, una ciudad que no sea vulnerable a esta situación definitivamente y estamos yo creo que en un punto donde todavía no nos cae el 20 porque no hay cortes de agua como en el caso de Chihuahua, en el caso de Chihuahua la gente bueno pues ya está acostumbrada a que hay cortes, a que tienen que ahorrarla a que determinadas horas, determinados lugares no presentan o no tienen flujo de agua aquí no, aquí todavía parece que en algunas partes de la ciudad hay cortes en, en, en algunas partes del día pero pero meramente son, son son zonas muy muy aisladas no, no meramente la mayoría sí y, y de hecho aun cuando alguien nos diga no es que está garantizado el abastecimiento eh, bueno lo cual eh, lo dudaríamos en el sentido de que sabemos que hay una sobreexplotación, sabemos que hay agotamiento, sabemos que la reposición o sea este está siendo superada por el consumo eh, pero eh, aún así eh, aún cuando haya cierto equilibrio entre reabastecimiento y consumo, de, en este caso de los mantos freáticos, de las fuentes que tenemos nosotros para este, abastecer el agua, eh, también tenemos que ser muy racionales porque tenemos que cuidar a las próximas generaciones. Sí, sí, sí al final es agua, no de nosotros. No, no, no, no, no, no, así es así no es de nosotros, no es de una así, sola digo. generación. Sí, claro, no no no, no le corresponde a, a, a un grupo acabarse con ese, ese recurso, con sí. la esperanza de que alguien más adelante tendrá que resolver el problema o, o, o el sí. mismo mercado. Sí, ¿no? eh, de hecho, o le apuestan mm. al mercado o se le está apostando a nuevas tecnologías. Que esto de las nuevas tecnologías, pues, a pesar de que estamos avanzando, no está tan claro, lo vemos con la energía de que todavía no es tan claro, todavía no es o tan rentable o masificado el uso de eh, la posibilidad de usar eh, masivamente fuentes alternas de energía y igual pasa con el agua que, que si ya se descubrió una cosa, de que desalizar. si ya se potabilizó y ya se puede potabilizar el agua, agua de mar, que sí. no sé qué. Bueno, todo eso viene así como que lento, no es cierto que sea valga la redundancia a cuentagotas. A cuentagotas. No nos cuentagotas. va a llegar de una generación a otra, saben que ya podemos potabilizar el agua, tenemos agua en abundancia. Ahora sí, sí todo el mundo con albercas. Crear nuevos océanos. ¿No te acuerdas que aquí en, en, en una zona muy próxima del paso Texas se hizo una playa artificial no no recuerdas cuando yo estaba ¿no? en la eh, estudiando la licenciatura en la en la universidad se, se, se creó una, una, una playa. playa artificial y, incluso con arena y todo y, y arena de Samalayuca y agua y, de donde pues fue no sé dónde la traían pero sí era arena y este, y pues fuimos así, así, pues jóvenes, hacia la aventura, y ahí estábamos tomando el sol cual lagartijas. Y se acabaron el agua de, de, de nosotros, <ríe> no sé de mi generación, ¿no? No ahí, tengo ahí, idea, pero, ahí, ahí se le pero seguramente fracasó porque este es imposible mantener con estas temperaturas no, cuerpos no, pues de agua. Eh, digo, también tengo que decir que alguna vez vi proyectos, por ejemplo, en ciudad, de Ciudad Universitaria donde iba. Ah, y era un lago. Eh, ¿Cómo que era? era un no lago. eran lagos, eran lagos, sí, con, pues, es, hasta vi videos de canotaje, era lagos está, vamos a hacer como Boston, ¿no? Así sí, como los, sí, eh, sí, sí, los sí. entrenamientos de canotaje sí. en Boston y estas cosas. Son despropósitos, definitivamente. Sí, porque no, a ver, lo cierto es que no podíamos mantener cuerpos de agua. Sí. Este, con las temperaturas, de, es decir, iba a ser un eh, no, no costosísimo, muy costoso, costosísimo, digo, como como incluso lo puedes ver en algunos es más desde aquí se puede ver igual, una ventana palmera igual también vi en ese en ese proyecto que iban a poner este, ¿cómo se llama? Estas eh, aspas de, de, para estos eh, de eólica para de energía eólica, energía eólica. Pero este yo no sé si alguna vez no, no, revisaron bien esto, porque se necesita cierto tipo de velocidad y días de para viento de. y luego para que luego sea rentable. Porque uh -huh. no sé si en ese momento, en ese momento, cada, cada, el calor del proyecto, cada torre ¿no? y aspe y todo, toda la torre todo, todo el sistema, costaba un poco más de un millón de dólares. Entonces no, no, torre? Sí, sí, no, no sé si lo habían visto y yo así como que me quedaba. Eh, y luego, ¿dónde está la planeación sí, no, no, no. municipal y estas cosas? ¿no? no, no, definitivamente, digo, yo creo que es una zona de paneles solares aquí, eso sí me queda claro e, e indiscutible, y yo creo que es una buena opción. Van bajando los precios, yo creo que sí es considerable y es importante que la gente lo vaya viendo. Sí, no ya están bajando mucho los, precios, está bajando o sea, los empiezan precios. a bajar, los sí, precios. Sí. Y están subiendo la, la creo producción. Que para una unidad, para una vivienda, aproximadamente antes era gastar como poco más o de 100 mil pesos, ¿no? 130, sí, sí. Y ahora creo que está entre 60 mil pesos. ¿no? Pues en 60 mil, 50 mil, dependiendo de la necesidad. Sí, pero Pero, pero, pero bueno, ya, pero ya es mucho menos. Pero hablando hablando de más o menos una, una de 60 mil pesos en una en una vivienda, ya podemos estar hablando de que tienen unidad paquete sin que les cueste. Entonces, en eh, estos calores, y además hay, hay que verlo por ese lado, el ahorro del agua, porque realmente la, la de aire evaporativo está... Con el, aire, lo que el digo, aire lavado, con el aire lavado. El aire ¿no? lavado. El aire lavado. Es imposible realmente. Vaya, se pues me hace criminal el. el, el el consumo de agua ¿no? en estas situaciones. Pero bueno, este, evidentemente ahorita es lo que tenemos y poco a poco tendremos que migrar. Vamos a traer a un experto en, en los asuntos del agua, ¿qué te parece? Sabes que, que, que a, a mí me da miedo hablar de esas situaciones porque… ¿Por qué vas a ser todo pesimista de aquí o que No, lo, lo que pasa es que yo sí siento que, que… no sé, a lo mejor soy yo nada más, pero como que te digan, ¿sabes qué? Tenemos tanto de agua, que si no cuidamos tenemos tanto de agua y tenemos… Porque realmente tiene que ser una visión colectiva donde o todos nos ponemos la camiseta o de plano o todos la vamos bueno, a poner. Bueno, pero a ver, si yo lo entiendo que debe de ser una solución colectiva, debe haber entre conciencia, solidaridad y todo, pero eh, hay que recordar que hay una autoridad y es la que puede a través de los, los órganos de toma de decisiones colectivas, formales, eh, tomar decisiones e imponer. Para eso es la política pública que luego se autoriza y luego y luego sí. tiene que eh, este uno sujetarse a, a la norma. Eso es obviamente idealmente, de una manera pues, muy ideal, pero vemos que a veces las situaciones económicas se sobreponen sobre las sociales, incluso la realidad es decir, como las, las cerveceras, ¿no? O sea, ya cuando ponen una cervecera en, en, el, en el norte del país, es, oye espérame. Bueno, no sí es a mí me llama poderosamente la atención lógico. que como en el norte del país de repente este, se autorizan eh, no solo explotación minera, que se requiere mucha agua, sino además con fracking, que además luego se requiere mucho más agua con sistema fracking. Luego como eh, hay actividad de con eh, este eh, productos, eh, en este caso agrícolas, que requieren tanta agua como lo son los productos cárnicos y particularmente el, el ganado, como lo son eh, los nogales, todas las nogaleras. nogaleras que requieren muchísima agua y luego cerveceras. Entonces decimos, a ver, ¿pero qué está pasando? Si sabemos que tenemos un tema de restricción relativa y luego que además este to, eh, los distintos años se ha visto que a veces eh, podemos tener suficiente agua, a veces no pero que estamos viendo que el tema viene más difícil ¿por qué razones autorizaron esto? En, y como tú bien dices aquí uh -huh. lo que se impuso es una razón económica y sí no, un principio económico y no y no estoy diciendo que hubo corrupción ni nada sino es decir va a haber trabajo para todos un sí, principio no, o sea, económico el típico es que vamos a crear trabajo y lo que Y, sea. y desarrollo y todo eso entonces esa es la parte no, económica o sea, es que ahí cuando dicen se crea desarrollo es que hay una visión eh, equivocada del desarrollo. El desarrollo implica también sustentabilidad. El desarrollo implica también bienestar. Claro. Y el salario el, el desarrollo no es un salario. El sí, desarrollo claro. es el bienestar. Sí, al, al final tienes el salario y te falta el agua. O sea, ¿Y ahora? No? ¿Y ahora qué hago? Entonces, bueno, son esas las situaciones ¿no? que, que, que tenemos que enfrentar. Y que yo, yo sí creo que están cambiando. ¿eh? Al final, bueno. Ahora que se dieron las, las eh, esta nota ¿no? que la gobernadora anunció las inversiones que, que se iban a hacer obviamente en, en el estado, habría que revisar qué tipo de inversiones son las que están proyectando en este parque. Eh, que de entrada yo creo que es bueno, de, eh, nada más obviamente hay que estar eh, revisando y, y no dejarlo simplemente a que el mercado eh, es el que nos diga qué empresas son las que convienen poner aquí sino que ejerza a lo mejor un, un ejercicio de planeación está el gobierno pero también por otro lado que pues ponga sobre todas las cosas el bienestar del ciudadano que al final del día trabajo afortunadamente no, no, nos no falta. solo el bienestar nuestro actual claro, no y futuro no el futuro, es de que no comprometa y, las, los, los recursos, recursos y que no comprometa la posibilidad de mantener mínimos de bienestar en el futuro, claro Sí, sí, sí, al, al final yo creo que es una situación que, que debe ya de permearse en… en... Es que el, el, el sector público está lleno de discurso, está lleno de discurso, y sí, pueden hablar de bienestar, de sustentabilidad y… y eh, Las próximas generaciones… Eh... llenos de eso, discursos públicos llenos de eso, pero ya cuando se trata de tomar una decisión económica, eso queda abajo, o sea, bienestar, sustentabilidad quedan abajo. ¿Sabes qué tal vez sea el error eh, eh, o, o la uh -huh. imagen que tenga el servidor público pensando que la creación de empleos da buena reputación a un gobierno? Y, y es con lo que quieren medir su gobierno. Pero cuando ya tenemos pleno empleo, relativamente. Al claro, mundo, este, eso es lo que te digo, trabajo o ya, hay. ¿Por qué decimos ahora queremos crear más empleo? Discúlpame. ¿cómo? Trabajo hay y, y no bueno. O sea, eh, eh, además es un bien, tema. No, más, más bien, como ya lo hemos dicho en este programa varias veces, no se trata de que digas vamos a crear empleo, sino que se diga, vamos a crear un distinto tipo de empleo. Claro. Bueno, aquí nos está mandando a corte rápidamente Artur. Vamos a corte y regresamos. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 de la República. Todos tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes de manera secreta y segura. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua defiende tu derecho de votar y ser votado. Trabajamos de manera permanente para garantizar la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Participar en la democracia es tu derecho protegerlo nuestra razón de ser noticias Noticia. entretenimiento entretenimiento deportes deportes salud salud cine espectáculos salud. análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada, número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno, regresamos ya que estamos de regreso en, en Solo Negocios en este caluroso eh, eh, primer eh, martes de verano de, de, de agosto ya, ya esperamos que este mes va, este mes aguantamos Sobrevivimos este mes y ya empiezan las temperaturas bajas Creo, ¿no Luis? Sí, eh, o, o hay el hay de julio era el más alto okay. Esperamos que poco a poco este mismo mes ya esté un poco más tranquilo ah, sí. Y ya empiezan temperaturas no más, otoñales Nomás cuando llegue el recibo es lo que no va a estar tranquilo Este pues es el bueno el mes sí el de julio el, el, Ah, bueno, a mí todavía no me el llega ya llegó Pero este y... es el bueno este es No, el, el alto bueno. es el de julio Sí, sí, este, este que están el que, ya sí, el que ya Bueno, a mí todavía no me llega, ah, está okay. en ese proceso pero este es el bueno, este sí es ¿Qué donde... No estás inscrito en la aplicación de la...? Eh, no, todavía no pasa, todavía no me parece. Todavía no me aparece, ah, no, no, se no, se me aparece. Parece. no tardan en aparecer, pero pero este es el bueno. Ahora sí, para lo que se pro, se preparó todo el año, uh -huh. guardando dinero, ¿no? Pero bueno, dentro de las cosas que, que, que veíamos de, de estos eh, precios, ahorita, pues, discúlpenos por tocar este tema, pero que es el tema que todos los días es un problema de economía, porque no lo vamos a tocar no pues sí pero digo ya ya ya ya, ya no crea ansiedad como antes <ríe> nada más como que otra vez ocurre es, es lamentada inflación no como, como nos tiene pero ahora le podemos dar datos que pues que no creíamos que iban a ocurrir no en estos niveles que, que se estaban dando o sea le platicaba a Luis en los en los comerciales que ahorita hoy por hoy el CETE está pagando 8%, normalmente el CETE va un poquito abajo de la inflación pero tampoco está muy por encima de, o sea, nadie se hace rico con los CETES, o sea, nadie gana dinero encima de la inflación, la, la realidad es eso. Y, y está en un porcentaje a mi gusto alto de lo que ha tenido en los comportamientos de los últimos años, que tenía 4% pero, 3. a ver, nada más una pregunta, eh, cuando cuando tú inviertes en un CETE por cada peso, obviamente dices que te dan 8 centavos al año. Al año, sí, esa sí no es anual. Okay. Pero esos 8 centavos además tienes que pagar un impuesto, ¿no? Claro, no, no, no, si todavía… O sea que en términos netos… Se no, no, todavía, todavía peor, sí, todavía menos, sí, porque de ahí cuando entregan el rendimiento, pues obviamente quitan el… el te quitan el impuesto, entonces el ese impuesto. 8% se ha convertido en 5%. Eh, eh, sí, pero, pero es, vamos, ya es cuestión de, obviamente de los contadores, porque obviamente la ley dice que te quitan impuesto de tus ganancias, pero ¿cuáles ganancias? En realidad aquí no hubo ganancias. O sea, ah, pero alguien, entonces sí. está, pero la ganancia se, se calcula en términos reales o en no, términos más? reales, no en términos reales. Ah, sí. okay, bueno entonces sí, sí. sí en cierta manera la, la libras pero no es que ganes definitivamente, ¿no? Claro, claro. O sea cuando decimos términos reales es por encima de la inflación, que aquí hoy en día nadie está por encima de la inflación, ¿no? Y era lo que platicábamos. O sea, pero entonces, cuando inviertes en un CT y realmente ese 8% te quedas con él. Realmente. Prácticamente. Sí, o sea, no tendrías... Hay ganancia real. Sí, o sea, termina, digo, eh, al final el sistema termina por quitarte el dinero, pero puedes después Hacienda pedírselo porque no fueron ganancias. O sea, te da un certificado, como el que te decía, donde te dice si tuviste pérdida o tuviste ganancia para que hagas tu cálculo ¿no? ahí al, al final del año en, en este sentido eh, era lo que queríamos comentar como la inflación ha estado tocando temas como como por ejemplo los beneficios fiscales beneficios fiscales como la hipoteca la hipoteca normalmente eh, este, puede ser deducible sobre los intereses reales pagados o sea es sí, decir están más allá de la inflación claro sí, de sí, lo sí. que de la tasa de inflación el tema es que como son eh, este ya intereses fijos Claro, ya, ya nadie entonces, está por que, encima. Entonces, si en tres años eh, la, eh, la inflación tiende a superar esos intereses, pues tu tasa es, sí. es negativa, entonces... Es negativa, terminas pagando. Te, terminas <ríe> terminas pagando. pagando. O sea, o sea es, es decir, uno saca una tasa y a lo mejor compra una casa y le da o consigue un interés, vamos bueno, a decirlo, al, 7%, antes, 7, 8% que lo pudiste haber conseguido todavía el año pasado, 7, 8%, entonces uno está pagando el 7, 8%, la ley dice... Y así durante 20 años. Sí, claro, durante la vida del, del, de la hipoteca. Y okay. la ley dice que todo porcentaje por encima de la inflación pues lo puedes deducir, o sea, es decir, si la inflación era del 4%, pues tenías un 4% de lo que habías pagado de intereses para poder deducirlo. Y eso es lo que se deduce. Y era lo que normalmente la gente cobraba de regreso, no Re cobraba en el, en el retorno. Hoy en día, pues teniendo una tasa de interés del 7% en la hipoteca y resulta que con una inflación del 9%, pues te sale negativo. el, el, sí, el Es decir, ya te estás pagando 2% menos en términos reales, en términos ya términos para, reales. El para el valor del dinero claro Y entonces que Hacienda te lo quita Claro, no, sí, definitivamente dice, estás pagando menos, sí, Si usted mí. pensaba que Hacienda Iba a poder deducir su casa Y lo pues, que no entiendes por qué se le da Hacienda y no al banco eh, ¿El dinero? Ah, no, sí, no, no al final te, que te el banco Ah, no, no, claro, te, te lo paga Pero al final se hace un, una, un ajuste ahí, ahí en los, en los impuestos que es donde termina regresando el dinero. Pero al final del día ya no va a haber esa situación. Así que en la siguiente declaración anual no le sorprenda que en lugar de que le regresen dinero, le estén cobrando como fue el caso de Luis, que ahora te cobraron, ¿no? Sí, tuve que pagar. Tú, y antes llevabas una racha ganadora, ¿no? Sí, pues, <risa> de, no, <es> mínima, <risa> pero... Ahí ibas, okay. ahí ibas, ahí ibas. Bueno, pues eso es la inflación. O sea, a donde no pensamos que nos iba a alcanzar, nos alcanzó. Bueno, la inflación está alcanzando niveles... este eh, a, a ver yo todavía eh, puedo pensar que no vamos a ir más allá de los del dígito. tú dices que sí pero lo que pasa es que la tasa anualizada ya del de, de mes de junio fue de que del 8%, 8.1%. Vamos al 8. Pero es una tasa anualizada, no es que luego se acumule… Sí, si no se va eh, acumulando eh, por mes si no, al final. Eh, sí. Sino se mide de, del mismo mes del año pasado al mes actual, ¿no? Claro. Entonces, eh, anualizada es 8.1, eso no quiere decir… Entonces, esto quiere decir que el próximo… Eh, la, eh, mes, puede ser del 8.3 si es que va creciente, el 8.5 lo preocupante es que de un mes a otro suba un punto, eso sí sería aquí ah, sí se disparó eh, tengo que decir que entonces todavía bueno este sí hay eh, algunos elementos que están controlando una, este, una mayor inflación, una mayor variación positiva de los precios como lo es estos subsidios que son altísimos en efecto de las gasolinas Sí, eh, eh, sí hay que reconocer que el gobierno por una o por otra razón están, eh, este, pues subsidiando a través del descuento de, de los impuestos, en este caso fundamentalmente el, el famoso IEPS, IEPS eh, pero que están subsidiando. De hecho se dice que el costo hasta este momento el costo de este año de la de este subsidio ha sido aproximadamente de 560 mil millones de pesos. Eh, ¿qué significa eso? que el gobierno ha dejado de recibir 560 mil millones de pesos lo cual se ha compensado un poco con eh, los ingresos también impositivos por venta de gasol, por eh, el petróleo ¿no? ese Pemex vende petróleo y le tiene que pagar no solo impuestos y luego derechos también al gobierno federal eh, que así es como funciona, un poco se está compensando, por eso no hay tanta presión en las finanzas públicas así como si sí hay presión, pero bueno, no no la que se esperaría. Lo otro es que el día de hoy, precisamente este, ¿cómo se llama el secretario de Hacienda? De la o, este, eh, comenta y hace una, una declaración en torno a si no se hubieran dado estas políticas particularmente la de subsidio de gasolina, eh, la tasa de inflación en este momento anualizada hubiera estado 2.6 puntos arriba de lo que está actualmente. Es bueno, decir, ya... es lo que dice en el tema de la especulación también, porque... Pero bueno, es una proyección, sí, es, vamos a decirlo, es, no hay es, nada. es una proyección, sí. y de alguna forma podría ser tener razón, porque normalmente eh, las tasas inflacionarias han sido eh, normalmente mayores en México que en Estados Unidos. Claro. Y en Estados Unidos ya alcanzaron el 9%. Sí, también lo mencionó, que andaba, andábamos por debajo de Estados Unidos. Como... Sí, pero y normalmente ahora estamos por debajo de Estados Unidos en, en términos de tasa inflacionaria. Y bueno, pareciera ser que está funcionando de alguna manera. Hay un comportamiento difer, eh, diferenciado. Eh, bueno, más que comportamiento, sí hay una diferencia en los incrementos de los precios en ambos países. Pero ahora eh, favorable a México. Es decir, México tiene una menor tasa anualizada de inflación que los Estados Unidos. Vamos a decir que es el menos peor, no. no. Sí, a nivel claro, nacional. No, no, aquí un, nadie está es ganando. es un incremento de precios. Sí, nadie está ganando al final del año. No, día. y definitivamente lo que sí es que un incremento, eh, vamos a decir, de 8, 9%, incluso 10% a finales de año, hizo así que definitivamente los salarios perdieran 10% de su valor. Sí, sí, sí. Así, literalmente. Eso es literal. sin, o sea, moverte, no hay, sin mover un no dedo. No de vuelta de hoja. ¿Por porque, sí. porque también hay que recordar que en lo que suben los precios los salarios son más rígidos, porque son más rígidos porque implican eh, contratos anuales, es decir, lo así que tú como decías, las hipotecas son fijas, sí, también los que nos, nos suban el sueldo, por pues no ser hasta enero. Finos, pues, hasta enero aproximadamente. Sí, y, y, y normalmente no llegan a ser, o no se, no se llega a proponer un porcentaje que por lo menos cubra esa pérdida del poder adquisitivo. Es sí, decir, no, no, no, no, ya eh, perdimos. Sí, así como... Se perdió más. Porque sí, sí, sí com, se como, ha como, como lo vea, todos en la ciudad, todos en el país, ya perdimos. O sea, si no solo, ya perdimos una lana. Así de sencillo. Así que, pues, por ahí va. Ah, ahí va. Lo que sí es que estaba leyéndoles y vas a ver esta nota. Luego te indignas tú porque vas a decir que el capitalismo, que... Pero bueno, así ocurre, ¿no? Voy a Mira, dentro de los que están eh, ya ves que están perdiendo y andando, aquí, por ejemplo, hay un reporte de, de, de una inmobiliaria, de, de, de Reporte de Ruba, que tuvo un alza y, y, y reportó de enero a junio un alza de 22% en sus ingresos. Y, y ahí te va como es algo muy curioso, esto también se debe a la inflación. Muchas de las constructoras, en, en este caso, independientemente de la, de la que tú digas, que ya construyeron las casas, las construyeron a un costo anterior, pero las están vendiendo a un costo mayor hoy en día. De un día a otro, las casas subieron su valor y ellos subieron su ganancia por encima de las que tenían, porque no se están vendiendo al costo real claro, que fue construido. Eh, eh, vamos, es explicable, no necesariamente entendible, es explicable porque, bueno, o sea, hacen su, su, su proyección. Le salió por encima una de la productividad, obviamente, ¿sí? y luego aprovechan la situación del de, mercado. del mercado, eh, eh, en este caso y bueno, pues eso es parte de, de, de estos procesos. ahí solo la intervención pública podría o en su caso la competencia. sí, aquí en realidad no, nadie puede regular o sea, porque no hay nada ilegal en esto. en efecto, no es ilegal. no hay nada ilegal en esto. y también diría alguien, ay bueno, pero es, es inmoral, no yo no considero que sea inmoral en el sentido de que este es un reporte obviamente que está presentando Pero la eso bolsa pasa de valores. en cualquier situación en, en cualquier comercio el comercio puede comprar este claro. algún producto como intermediaria a un so, precio, solo que y se ve y, y y sabe que en el futuro pueden estar subiendo los precios, pero esto ya los compró ello y entonces ahora sí los cobra como si... Como si estuvieran, claro, en esta situación donde son bienes, vamos a decir, de larga duración o de, o, o de capital, vamos a decir, de, de largo plazo, eh, obviamente la situación se, se mantiene más que en cualquier otro producto que tú pudieras vender. Pero también el otro lado de la moneda, pudo haber estado un mercado donde los precios bajaran de la vivienda, y al final del día tuviera que vender la vivienda por debajo del costo no, no, pero real. No, a ver, siempre es más fácil eh, que alguien que está que tiene está dentro del sector productivo suba los precios que los baje. No, claro. Siempre, no, siempre. claro, claro. Pero al final del día pueden o sea, situaciones es, no, ocurrir. Es mayor el estímulo a subir un precio que, que bajar. Que sí. Bajar. No, incluso había notas, no sé si recuerdas, cuando había que subía el ¿Cómo, dólar. ¿Cómo puede bajar? Es que hay que explicarlo un poco a quienes nos escuchan que cómo podría haber una situación en la que los precios se bajen, vea, este, pues como obligado o entre estimulado y obligado a bajar los precios, es que haya mucha competencia. El es la única no. forma. Sí, sí, sí, forma. sí, sí sí ocurre. ¿Por qué? Porque entonces unos empiezan a bajar los precios, un poco compitiendo con otros, y ya se ve. Pero si no hay es, si no hay ese contexto de mayor competencia, no hay estímulos para bajar los precios, a pesar de que se pueda bajar los precios. Claro, terminan siendo efectos como monopolios o de oligopolios. O es de, lo que pasa con las gasolineras, las, las, las estaciones de gasolinera de gasolina, de, sí. de expendios. Eh, vamos, hay varias empresas y si Compiten alguna, por o sea, ¿qué pasa si bajase la gasolina? el precio de la gasolina pues si fuera solo una empresa vamos a decir un monopolio pues no se va a ver estimulada a bajar los precios pero alguien que está en, la, en el, la de esquina, bajas, el de al lado te lo baja el de empieza a bajar los precios queriéndote ganar mercado y entonces tú te ves obligado también a hacerlo claro, ocurre ¿sabes dónde ocurría mucho? En, en, eh, cuando una vez subió el dólar yo recuerdo muchos de los comerciantes tuvieron que subir sus precios y decían que subían porque subía el subía el dólar. Cuando baja el dólar, los precios no bajaron. Y claro, los precios no bajaron discurso, y decían, bueno, ¿y, es, por qué, ¿y por qué no bajan? No, bueno, es que el proceso no es así de simple. No, no, no ¿eh? claro que sí es simple, no. nada más pero es una, claro. cuestión, una decisión individual. Claro, una decisión claro de pero la competencia tendría que bajar el precio para que así pueda yo bajarlo, ¿no? O sea, eso también es, es, es un hecho. Y bueno, pues esas son situaciones que se están presentando, pero la realidad es que eh, yo creo que la, al final la... la la inflación que estamos viendo hoy en día no es situación de uno solo, no es situación de que alguien esté queriendo ganar más. Hay gente que sí al final se está beneficiando, como el caso de, de, de estas empresas, pero son situaciones particulares que el mercado presenta. No necesariamente que se estén ellos beneficiando, este conspirando contra el, el, el consumidor ¿no? al final del día. Es algo, es algo normal. Pero, pero bueno, lo que sí es un hecho es lo que decía Luis, ya todos perdimos, ¿no? Nos metieron a la mano la mano a la bolsa y nos quitaron el 10% de nuestro sueldo, más o menos. Sí, pero cuando dices eso es como que hay alguien malvado, ¿no? No, no, no. no. no, no. no, no, no, eh, no, no. Es decir, hay una lógica, hay una dinámica económica, y sobre todo en este caso, sí, es internacional, que en la que todos los países están precisamente en este, en esta situación. Ok, aquí nos están mandando rápidamente a corte. Vamos y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 46 minutos.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 Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Los actores sociales, los temas de interés general y las notas que circulan en la red forman parte de Del Dicho al Hecho el único espacio que retrata en palabras la vida pública Alonso Rojas, El Malilla, te espera de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM y en transmisión simultánea por Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno, regresamos aquí a Solo Negocios, ya al, al último trayecto de, de, de, de Solo Negocios de este martes, de este martes 2 de agosto de, de, de, del 2022, donde ya pues prácticamente nos estamos acercando al, al, al fin de año, ¿no? ya estamos más cerca del fin de año que, que de las celebraciones de Año Nuevo, en un año que parece que decían que iba a ser de recuperación, pero todavía no se recuperan pues, nadie, ¿no? Y, y parece que le están echando más, más a la herida porque ahí está Pelosi hoy visitando Taiwán, ¿no? A, a, ante los ojos escépticos de China, enojado. Sí, lo viene que esto ahora está afectando el, el tipo de cambio. Sí. Y luego ahora el financiero, acaba de ver un pequeño encabezado de financiero. El peso en picada porque… Eh, Pelosi. 1%. Uno, uno por bueno, también el financiero, cálmense un poquito, <risa> o sea, no, no es que empezó en picada… Es, es, es a, sea, bueno, además y es especulación se aferró a ir, y sobre es, todo de, de inversiones de cortísimo plazo o sea yo seguramente las inversiones de largo plazo no se están yendo aunque sean financieras claro. sino son las de cortísimo plazo que andan de aquí a allá entonces este es es muy altamente probable que luego vaya a retomar este precio que este rango que está entre los 20 pesos y 20 50 que es lo que ha estado haciendo en los últimos años no por dar una cifra exacta pero más o menos ha estado en ese rango de repente llega a 20 que baja un poco pero son picos de repente sube y, y otra vez 20, 50, y hay un pico que lo lleva a 20 70 pero más o menos se mantiene entre 20 20 50 nada más ahora sí se subió a 20 70 20 80 en términos de de banco de en eh, los bancos estaba más es, que pues. en los bancos este en lo que son los mercados este internacionales y eh, y se pone el peso en picada y, y otra vez la imagen del grito de moncha ahí este Ahora el financiero haciendo eco a este tipo Ajá, de alarmas, ¿no? no Pero también hay que, hay que recordar que está pendiente hay que, hay que ponerlo así en esas palabras está pendiente un ajuste allá a las tasas de interés por parte del Banco de México subió la FED y todavía falta el ajuste que, que vaya a hacer en la próxima reunión de agosto el, el Banco de México. Seguramente hará el mismo el, la misma decisión, tomará la misma decisión donde subirá en la misma proporción que la FED subió las tasas y otra vez el, el, el, el tipo de cambio se va a volver a ajustar. O sea, es decir, no, no está nada... Del, sí, del está terminando la jornada porque hay que recordar que de alguna forma cierran los mercados, eh, o sea, no, no es que funcionan así siempre, está terminando en 20.80. Ojo, 20.80 20 en mercado internacional, otra cosa es el mercado local, eh, local, otra cosa es el mercado dentro de los bancos, seguramente en los bancos te lo van a vender a 21 y tanto o sea. aquí y está 20-20 más o menos, y aquí como insisto mucho tenemos un margen, cuando baja mucho a nivel internacional, no baja tanto en la frontera, cuando sube un poco más en la nivel internacional, tampoco sube tanto en la frontera, tenemos otro tipo de rango tenemos un microentorno vamos a decirlo así, es, así. Andale, un andale, microentorno mira, te estás convirtiendo acá en un creador de conceptos no, no, no, no yo, yo pensando en, <risa> en, en, en microesferas no me acuerdo como de, de biología <risa> microambientes, microambientes micro de, bueno, microdiplomacia Ana, microentorno así haz de cuenta, un micro, micro un micro hay nada más donde responde a ciertos eh, este, estímulos locales no, ¿no? La, fíjate ya, ya a voy la, a poder dar clase en economía al análisis cuántico <risa> De, de las cosas. Oye, a ver, en otro de los temas, y ya nada más para cerrarlo y mencionarlo rápidamente porque es algo que llama la atención y lo estuvo revisando también eh, el gabinete de, de obrador, ahí, eh, este, porque los sigue llamando la atención, bueno, no, no, no, realmente no fue obrador, sino fueron algunos medios, el, eh, las remesas, las remesas en este caso que es una de las situaciones por las cuales el dólar también se mantiene, vamos a decirlo estable, están históricamente recibiendo cantidades. Sí, en seis no meses, este, si mal no recuerdo, la cifra es, a ver, puedo estar mal, este, pero la próxima La cifra aproximada es que es 27.500 millones de dólares en en eh, seis meses. Sí, si mal no recuerdo, sí ha, ha estado subiendo. A ver, deja, deja, deja reviso este, exactamente. Es, eh, que es la cifra más alta que. este Sí, definitivamente han, han estado. Y si, y si recuerdas, este, en el caso de las remesas, cuando empezaba el 2020, toda esta situación, lo primero que se decía que se iba a afectar eran las remesas. Nadie esperaba, incluso lo, lo mencionamos aquí varias veces, que se que, que se fueran a disparar las remesas en, en flujos históricos. Y sin embargo, al día de hoy siguen estando en, en unas cantidades realmente fuertes eh, entrando, entrando al país. Eh, cosa que, que, que nadie veía o, o nadie esperaba realmente eh, que se fueran dando. ¿no? Aquí, la, aquí la, la, las tengo ya. Sí, aquí ya. está. Tenía 27.240 millones de dólares, que es una cifra más alta en los primeros seis meses del año, según el Banco de México. Ahora, a ver, puede haber varias razones. Yo francamente me declaro como este que eh, desconozco alguna de las razones por las que... Eh, las remesas han estado incrementándose, pero podríamos hablar por lo menos de hipótesis, una de ellas es que al, al, al, al grupo de población mexicana en Estados Unidos está yendo relativamente mejor, hay trabajo en el sector y, y además está yendo relativamente mejor, por lo tanto… Es decir, hay un mayor De hecho, traslado. esa, esa es parte una. suena muy lógica. Porque la también otra, un reporte de, la de otra es que hay una mayor conciencia de este grupo de familias mexicanas en Estados Unidos eh, de, de, de la crisis y tratan de apoyar mejor a, la, a, a, a las familias mexicanas. La otra puede ser que hay confianza en términos, porque lo que sí es cierto es que el grupo eh, hay una... Alta, por decir así, confianza del migrante mexicano en Estados Unidos hacia el gobierno federal, particularmente hacia López Obrador. Es Entonces, la cara, es, es, no, hay no, confianza no. y dicen va y no sé qué. Es decir, puede haber muchas razones. Yo me voy por la primera. Yo también. Además, espérate, eh, ahí, porque hay un reporte que precisamente se liberó la semana pasada. Donde los trabajos que, eh, digamos, están dominados por latinos, que es obviamente la parte de alimentación, la parte de producción, no se vieron afectados por el COVID en, en Estados Unidos. Y están siendo todavía remunerados, no han, no han tenido bajas, an, an, no presentan, digamos, un desempleo alto. Eso pues está ahí, les está yendo, bueno. a, vamos si a no les pegó tanto la crisis, pero además yo sí creo que les está yendo mejor. Es decir, es una cuestión como normal de los grupos migrantes que, claro, llegan siempre más vulnerables, con mayores eh, condiciones de marginación, de pobreza, pero en términos generacionales poco a poco les va mejor, ¿no? Claro, si sí, van, sí, sí, van van, sí, van subiendo al final. Y esto se refleja en estas remesas familiares que llegan a cifras récord, o sea, en un tiempo que no esperábamos. Sí, entonces, imagínate, ahí está la cifra récord de las remesas, está la cifra récord de los de ingresos ex, petroleros, de las exportaciones, está, eh, vamos a decir, este inversión... Eh, extranjera financiera que no necesera, o sea, que está medio estable, que, que de repente sale algo, de repente entra algo, o sea, no no está eh, eh, las exportaciones creciendo, entonces pues hay, un peso, hay un peso relativamente estable, ¿no? Mm, mm, Así, peso pues, fuerte. Es lo que digo, bueno, de repente van, si van picadas el peso y ya se murió el mundo y <risa> estas cosas, bueno, pues. No, no, no va a ocurrir o sea, no, no, no, no va a ocurrir de un día a otro o sea de, definitivamente tampoco es así como que el mundo yo entiendo que el mundo nos ha demostrado que puede cambiar en minutos de, de, eso sí es un hecho en de, de 2020 para acá pues hemos tenido sobresaltos, otros como el que decíamos hoy Pelosi en cualquier momento nos pudo haber dado otro otro sobresalto ahí con, están tentando con, al con, demonio ¿no? sí, ¿eh? están jugando con fuego, así como dijo China, están jugando con fuego pero pero bueno, pues me imagino que también son riesgos calculados ¿no? de los gobiernos norteamericanos y también de, de, el gobierno chino, cosa que también nosotros nada más tenemos que ver en la televisión porque no es que podamos, hacer, ya me imagino a Obrador diciéndole, señora Pelosi por favor no vaya, no los provoque la <risa> paz, abrazo, no balazos que eso tampoco iba a ocurrir no, pero es una cuestión de geopolítica sí. y de relaciones internacionales que incluso están mucho más allá de nuestra comprensión o sea, son lógicas en las que México nunca ha estado como tal como liderando alguna estrategia eh, ni este como tipo. consejo o sea no le preguntó a Biden no le preguntó a Pelosi a nadie uh -huh. de, de México oye tú qué opinas pero lo que llama la atención es que en un mundo tan interconectado todos pagamos las consecuencias de todos o sea, es decir la guerra de Ucrania la estamos pagando en precios aquí en los alimentos. Sin embargo, eh, este ni Putin ni, ni el presidente de Ucrania nos preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ven, ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo ven? Y no iba a ocurrir, pero pero digo, al final del día hay que acostumbrarnos que estas noticias pues terminan impactando. no nos preguntan si si, si este, quitan o no a las industrias contaminantes, y ellos deciden cuándo, <risa> o sea, y, y, y si nos afecta. Claro. No, no, no, no, no, digo, hay, hay muchas cosas que ni nuestro propio gobierno nos pregunta, no, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Vaya, ni en la casa nos preguntan. O sea, ni en nuestro trabajo nos preguntan. Pues, sí, eh, sí, entonces, hay que, hay que reconocer eso, o sea, hay que, hay que aprender que hay cosas que no podemos nosotros más que apechugar y, y aceptar, ¿no? A, abiertamente. Entonces, eh, este, verlos hasta si quieres con buen humor, porque no hay de otra, ¿no? O sea, no, no hay de otra, nos amargaríamos bastante en, en, en lo que se en lo que dan las noticias todas las mañanas y a veces hasta los fines de semana ¿no? fíjate mucha gente no entendía a lo mejor y lo explico rápidamente la importancia de que por qué Pelosi eh, este, ponía en riesgo vamos a decir o ponía en vilo, en vilo al mundo, es pues simplemente Taiwán no es reconocido como China, vamos a decir, son los desertores, por así decirlo, los que se dicen, como alguna vez se dijo Obrador, el gobierno legítimo, ¿no? Taiwán se dice el gobierno legítimo de, de un gobierno Shung chino. Chiang. Sí, de. de, de, perdió de ante Mao sí, exactamente. Entonces, están viéndose de que si uno visita una China, quiere decir que desconoce a la otra, por de, de decirlo de esa manera, y Pelosi representa, pues en el, can, en, en el en el mando de Estados Unidos, la número tres, o sea, es el presidente, el vicepresidente y de después la líder de la cámara, que en este caso es Pelosi, y se le ocurrió viajar a Taipei se le ocurrió viajar, viajar a, a Taiwán, y bueno, pues entonces ahí, ahí están los chinos parados eh, pues, este, de punto. Como, como decimos, pues sí, tentando al demonio. Lo que sí, jugando con fuego, así como dijeron, pero bueno, es todo lo que tenemos que decir, nos tenemos que despedir y nos escuchamos entonces la próxima semana. Luis, ¿algo El más? Martes, y mañana los invitamos a que estén con Alejandro Sandoval en este en esta sección de Solo Negocios. Ok, hasta la, hasta la próxima.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 Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó Reflexión Consciente